Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video que justamente nadie lo va a ver Pero bueno, vamos a jugar Minecraft, que es lo que... Sí, <ríe> acabo de matar un zombie Y me acaba de dar eh, su, su su carnecita, qué rico, ¿no? Pero bueno, ¿qué onda gente? ¿qué tal? ¿cómo están? Eh... Mi nombre es Rubén, muchos me conocen por ser una leyenda en Twitch, pero lo dejé, ese es mi oscuro pasado, ahora ya estoy simplemente jugando Minecraft sin hacer nada más. Pero bueno, ¿qué tal gente, vamos a divertirnos, que de eso se trata, y pues aquí no va a haber ningún corte, simplemente vamos a estar jugando lo que se pueda, ok? Bueno, a ver, Minecraft, sé mucho, bueno, no mucho, ¿verdad? Ole que un 10% 15% Pero. Pero me sé defender. Me sé defender y este. Puedo hacer por lo menos una casita. Que por cierto, la actualización que han hecho. Eh, como te digo, la actualización que hicieron me da miedo ir a las cuevas, la verdad. Vi algunos videos y, y me da mucho miedo, me da mucho miedo, no sé. Quisiera... Ahí está. Quisiera... Eh... Yo poder entrar sin miedo, con mucha armadura, ¿sabes? Pero bueno... Lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a hacer una casita pequeñita. Después nos vamos a ir de este lugar. Eh, yo me imagino que vamos a buscar un... O sería mejor buscarla ya de una vez, ¿no? Vamos a ir a buscar una aldea. Eh, que creo que sería la mejor opción. Pero no estoy seguro. Mm -hmm. Cueva. Bueno, no es cueva. Es un acantilado. Oh. Ok, hay carbón Con que haya carbón, hay vida Y mientras haya vida, yo estoy aquí, nena Ok, a ver, vamos a poner la mesa Vamos a hacer unos palenques Ok, otros Vamos a hacer aquí un pico, por lo menos uno nada más Y ahorita hacemos más ver, Primero, vamos a hacer un pico de piedra Un... Bueno, varios picos, sería mejor hacer varios picos Y ya después eh, Golpear a alguien, ¿no? No tiene nada que ver Ok, tenemos para hacer La cosa uh, okay. ok Bien, fíjate, tres Me parece perfecto Tiramos este, adiós Sí Ok, vamos a Pumba Pumba. Ay, casi erupto. Ok, tenemos carbón. Que tengamos ya carbón, creo que ya es suficiente. Es mucha avaricia, ¿no? Mucha avaricia. Carbón. Ok. Ok. Ok. okay. Listo. Bueno, eh, antes de seguir con todo esto. Eh... Hace mucho que no juego Minecraft. Hace muchísimo que no juego Minecraft. Y... Y no sé. Siento como que soy... Un abuelo, no sé. No sé si ustedes se sientan así. Yo me siento muy abuelo. Pero bueno, ya. <ríe> un abuelo. A ver, muchachos. Allá que había... Ok, es este... ¿Esa cosa que es? Cobre, ¿no? Sí, ¿no? Cobre, ok Cobre, ¿y allá qué hay? Ya o sea Que ya me da miedo, boludo Me da mucho miedo No, vámonos, me da mucho miedo Y luego en la noche es mucho Más peligroso Creo que es tan difícil, ¿no? Lo dejé en difícil Ah, oh, mira, oveja! Oh, y hubiera Ah, ¿por qué no dejo de caminar? Ahí está Hola, ¿qué quieres? Bueno, vamos a hacer una espada De una vez Ok, eh... Si así se hace, ok Vamos a hacer una espada Uy, hubiera hecho un... un ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ah. Una hacha, ¿no? Hubiera quedado mejor hacer una hacha Listo Ok, vamos para adelante Sí, para adelante Sí, sí, sí, claro No creo que haya Más ovejas Tal vez Mira, caña Otro bioma, bien, perfecto Vamos eh, por buen camino, creo Ok, quiero caña Ok Creo que es este otro bioma, ¿no? Ah, no, no es otro bioma de. Ok Ok, seguiremos caminando Ay. Creo que cuando se haga noche Es cuando nos vamos a meter a um, El dedo Digo, nos vamos a meter A una cueva Y ahí nos vamos a quedar Típico, ¿no? De la primera noche Creo que eso Eso sí lo vamos a hacer A ver mm, Es que no hay nada es que ya todo, literal, todo ya son cuevas y, y, y, y, y cuevas, y más cuevas, y hoyos Y a mí me encanta meterme en hoyos Pero bueno, eso es aparte En Minecraft <ríe> Ok, me estoy muriendo de hambre Este, me estoy muriendo de hambre Y en la vida real también Ok, un pollo, rico Hola amigo pollo Muere Hola amigo oveja. No, está con su hijo. Perdón, bro. Tengo que sobrevivir. Al papá. Uy, perdón, hermano. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Nadie... Ok. Eh, tenemos que hacer el, el, el pollo ya. Tengo que hacer... Sí, no, lo voy a hacer ya de una vez. A ver, vamos a buscar... Aquí tierra. Ok, piedra. ¿Te imaginas que haya un... Eh... Un... Una cueva abajo de mí? Estaría muy... God. Ok, tenemos piedra. Creo que es suficiente, ¿no? Quitando estos. Ok, quitando estos, creo que es suficiente. Eh... ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien puede decirme qué estoy haciendo? ¡Pumba! Ok, quitamos este Tenemos un horno Y gracias al horno podemos hacer pochito. ahí está Uy, yo dije no, ¿por, por qué no? Ok, ten, creo que tenemos más madera, ¿no? ¿Podemos hacer una camita? ¿Una camita? Rico, cama Ay, ok eh... Listo, tenemos pollo Qué rico el pollo, la verdad Mis papás les gusta mucho el pollo A mí no tanto Pero lo compran todos los días ¿A quién más no les compro? Creo que el pollo es ah, Ya yeah. Tiene. Escucha Bueno Se escucha música en la calle Si se escucha en el micrófono, no creo Pero Pero bueno Esperemos que nos escuche Ok, vamos a ir... Eh... Yo digo que puedo agarrar más piedra Por si después la utilizo Ok, ok, ok, ok Creo que ni siquiera me presenté Bueno, soy yo, Rubén ¿Qué más quieren saber? Tengo un canal de 30 suscriptores Me dedico a hacer, a hacer streams Bueno, me dedicaba antes. Ahorita ya básicamente el tiempo se me recorta. Es muy complicado. Me gusta jugar, pero. La computadora que tengo es malísima. Malísima, pero malísima, malísima. Me hubiera hecho una. Ay, dije, oye, se desapareció. Eh, estoy estudiando. Eh, tengo muchas cosas que hacer. Básicamente no puedo. Ok, ¿ya podemos correr? Perfecto eh, ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber de mí? Eh, Estudio General Industrial Y sí, sí Yo sí estoy estudiando <risa> Ok, ten tenía que ser de esta Los que... Vamos a ver Uy, bien Creeper ven amigo Muere Muere Muere Fuck ¿No se destruyó nada, Ah, bueno, sí Ok Interesante, ¿eh? Interesante estas cuevas nuevas Muy, muy interesante Ok hey, okay. hey. Okay. Quiero encontrar algo que no sea cobre Porque el cobre La verdad no sé para qué metieron el cobre Simplemente para parar los rayos Y ya además Es una cosa muy nefasta Muy tonto la verdad eh... Ay al rato van, van a poner Como con vegeta ¿Qué te pasó? De este hierro, ¿por qué lo dejaste? Estaba ahí, ¿por qué no lo viste? Pues que no veo. No veo, está todo negro. Ok. No entiendo por qué camina mi, mi muñeco. ¿Por qué camina tanto? Ok. Pumba. Yo digo que hasta completar un stack, ¿no? Ahorita me voy, a, me voy a echar un sueñito y, y ya ¿No hay hierro por aquí? Es que sí necesito hierro ¿Sabes? Creo que es Uh, delicioso mm. Ok, creo que no voy a poder salir de aquí Es que quiero entrar, quiero entrar ahí pero creo que no, no. Ay, no sé. Bueno, no, no, no. No hay que entrar. Ahorita, por el momento, estamos muy bien así y no quiero morir. Ok, vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a ver eh, qué se puede hacer eh, ahorita que despertemos. Oh, mm. oh, oh, oh. amanecí, maldita sea. <risa> Nadie quiere despertar. Pero bueno, hay que cambiarle. Aquí estamos. Donde acá la vida. Deje todo. Mis amigos... No sé, no sé cómo va la canción. No sé cómo va la canción y no me Pero es buena la canción. Si se dan cuenta, mi computadora es muy mala porque no eh, actualiza esos... Ese chunk. Y no lo puedo hacer porque si no. OBS se muere. Literal. ¡Oh! <ríe> Ay, la sentí cerca, bro. ¿Este, ¿Ese agua cae hasta abajo? Sí, sí cae hasta abajo. Creo que ahí posiblemente. ¡Oh! Okay. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡Lava! Uy, maldita <ríe> Ok, vamos a Ok, vamos a investigar primero acá Vamos a hacer sí, Vamos a hacer más palitos Palitos. Ok, pumba Pumba Ponemos acá, palitos Palitos, pum, pum Ok, con 24 creo que está bien Pero vámonos por acá Que no nos toque la lava Perfecto What? Ay, joder zoom un... Ay, hay una... Uy, delicioso, hermano Delicioso Ok Ok No, no, no Es buenísimo esto que acabo de encontrar Ok, vamos a bajar Creo que veo oro Hasta ahí está abajo Ok, creo que por aquí no da Ok Por aquí bueno, por acá Bueno, si paso el agua Soy muy inteligente No, en serio, en serio, soy muy inteligente Creo que Mi IQ está en 200 Y estoy literal Pasándome el Minecraft, literal Ok Fuga. Perfecto Está cayendo bien, creo ¿Te imaginas que me venga un creeper de atrás? <risas> Estaría cagadísimo, bro. Ok. Miramos. Ok. Creeper. Ah, se están peleando. Uy, oh, no, no puedo. No puedo poner nada. ¡No! Ah, sí, ese es oro. ¡No! Oh, están fuertísimos ¿Vieron que con un golpe me quitaron Cuatro corazones? ¿O fue mi... Fue mi idea mm. Por Dios, me quitaron Tres, cuatro corazones, ¿no? Mm. Ok, vamos a poner aquí mm. Lo bueno que ellos no pueden subir <risa> Se va Tonto Necesito... No, no, no, no, no, no, no, no, quítate, quítate, quítate, quítate. Estos también me hacen daño, ¿no? Ah, no, no me hacen daño. Creí que sí. Según yo sí, ¿no? Esto, esto una vez lo ocupé en un servidor para... Para sacar... Creo que era lava. No me quiero morir, la verdad. No me quiero morir. A ver, vamos a tapar aquí. Pumba. Tapamos aquí. Pumba. Vamos a poner la cama aquí. Para pues, para guardar el lugar. Solo puedes dormir de noche. Punto de reparación restablecido. Ok. Ahora. Vamos. Eh... Vamos a... Es que no tengo nada, literal. No tengo nada. Ya se fueron los zombies. Ah, no, ahí está. Se escucha el... Uy, ¡Oh, un... Un esqueleto. Maldita sea. No, los esqueletos son... Los esqueletos son... L mi archenemigo. 100% La verdad Mis archienemigos Que odio con toda el alma Pero bueno Lo dejamos en el siguiente episodio Por el momento acabamos de quedar aquí Y... Veremos qué, qué hacemos En el siguiente episodio Dejen sus comentarios si les gusta Bueno y si no pues también yo seguiré subiendo esto Yo sé que No es, no es mucho tiempo yo sé que tampoco soy una gran persona platicando. Pero se hace lo que se puede, ¿no? Se hace lo que se puede. Y eh, Bueno, bye. Subiré el segundo episodio en. Eh, tres días, tal vez. Y a ver qué onda, ok. Adiós. Ojo, oh, a ver en mi cabeza.